Pues este es la eh, homepage de Parkisi, ¿vale? se trata de una web app eh, eh, cuyo objetivo es eh, poner en contacto a pequeños propietarios de, de parkings, de plazas de aparcamiento, con eh, pues gente que necesite reservarlo por un corto periodo de tiempo, en este caso días, ¿vale? que o sea, la idea se me ocurrió pensando en cuando tú te coges eh, un apartamento en en una escapa de fin de semana y no tiene, no sabes qué hacer con el coche, si dejarlo en un parking a 20 euros el día o dejarlo en un parking gratuito a media hora del apartamento pues en ese caso eh, a lo mejor el vecino tenía una plaza de parking vacía y, y lo pone en Park Easy para alquilarlo por días y te lo puedes reservar Sería, por así decirlo, una especie de Airbnb de plazas de aparcamiento. ¿vale? Eh, la homepage es muy sencillita, te dice que, que te logues, es lo único que puedes hacer sin estar logueado. ¿vale? El, la gestión de usuarios es, la he hecho a través de Aucero. Bueno, eh, no me he metido ningún social eh, login. Eh, tipo cuentas de Google, cuentas de GitHub, etcétera, para hacerlo un poco más sencillo, pero se podría poner perfectamente. En este caso vamos a crearnos un usuario nuevo con uno de mis mails para poder ver luego eh, las notificaciones por mail. Vale. Le damos a aceptar y nos lleva eh, a la homepage, pero en este caso eh, estando ya logueados. Lo podemos aquí ver nuestro, nuestro mail y aquí tenemos eh, my parkings que sería eh, la parte en la que nosotros podemos ofrecer parkings y myreserve o find parkings la parte en la que nosotros podríamos reservar parkings. ¿vale? Aquí en, en nuestro mail tenemos el, el user profile. A ver si se enciende el backend. Bueno, el frontend está hecho, está desplegado en Bercel. Aquí lo podéis ver. Y el backend está desplegado en Heroku. ¿vale? Eh, este sería nuestro... Es, solo suele tardar tanto al principio de la aplicación porque tiene que levantar el servidor del backend. ¿vale? Una vez está levantado debería ir bastante más fino. Este sería nuestro perfil. Se rellena automáticamente... Eh, los, los datos que hemos metido en Aucero, eso es porque Aucero eh, automáticamente al detectar un nuevo usuario eh, crea un nuevo perfil, en este caso lo tendríamos aquí al final, en, en nuestra base de datos eh, MongoDB Atlas. ¿Vale? Eh, aquí podemos actualizar nuestro perfil, pues aquí por ejemplo pondremos a Sergio Ranz. Esto lo podemos dejar, lo podríamos rellenar o dejar vacío y aquí ya estaría el, el perfil relleno de forma que cuando volvamos a entrar debería aparecer. Aquí está, vale, le ha costado un poco al que todavía cogerlo, pero aquí está. vale eh, entonces, eh, vamos a empezar por la parte de crear, ser, somos propietarios de una plaza de aparcamiento y la podemos, queremos eh, ponerla a disponible en la aplicación. Nos iríamos a My Parkings y aquí, como no tenemos ninguno, le añadiríamos un nuevo parking. Pondríamos la dirección del parking que queremos, por ejemplo, yo que sé, voy a poner uno en Murcia, por ejemplo, habrá una calle mayor en Murcia, digo yo. Eh, podremos rellenar los datos que queremos. Lo, lo único que es obligatorio es. Eh, la calle y la ciudad. El resto podríamos rellenarlo o no, porque una vez eh, mandamos eh, buscamos el adres, se conecta con una aplicación de Maps de, de Google, con la API de Google, y eh, nos rellena el resto de, de datos con eh, la dirección que ha encontrado y eh, nos pone un, una imagen que es el mapita en el que está el parking. Aquí solo tendremos que añadir una, una descripción eh, del parking, esa misma, y ya lo crearíamos. Una vez creado el parking, aquí aparecería con su eh, batch de new, vale y eh, una vez creado el parking tenemos que asignarle unas eh, plazas de aparcamiento que puedan, ya que un parking puede tener varias plazas de aparcamiento ¿vale? abrimos el parking y aquí eh, tenemos lo que sería la página de detalle del parking y los parking slots que abría, vamos a dar de alta alguno hay que ponerle un identificador, la plaza A por ejemplo aquí saldría la, la, la tarjetita de cómo quedaría el parking y podemos seleccionar aquí el tamaño. SML eh, correspondiente a, a Small, medium, Large. Vamos a poner uno Small. Eh, medio en dificultad de aparcamiento. Y eh, 6,63 euros eh, por día. Lo crearíamos y ya tendríamos aquí el parking slot. Esto es un carrusel. Lo vamos a crear otro rápidamente. Uy, borrar, no. Crear otro rápidamente para ver un poco la funcionalidad del carrusel. Asimismo. Y aquí tendríamos el parking y la disponibilidad. Por defecto, las fechas del pasado están deshabilitadas. ¿vale? Tendríamos aquí un mapita de eh, las fechas en las que está disponible el parking, el slot del parking, el parking slot, la, el par, la plaza de aparcamiento. Eh, si aquí entramos podemos ver un detalle de la plaza de aparcamiento. Eh, esta, esta página, muestra de información distinta, dependiendo si eres el propietario o no de la plaza de aparcamiento, en este caso podríamos borrarla ¿vale? y veríamos aquí la disponibilidad porque somos los propietarios. Y eh, según hemos ido haciendo todo esto, debería haber ido llegando eh, mensajes, por ejemplo, de creación de cuenta y eh, de bienvenida, eh, de parking... Eh, Slot creado, de parking creado, parking slot creado, ¿vale? Y o sea, este es el parking y este sería el parking slot. Si borramos uno de ellos, eh, pues también aparecerían más notificaciones, ¿vale? Te avisa de todas las acciones que haces en la web. Y dicho esto, vamos eh, a, poner, a buscar una plaza de aparcamiento, ¿vale? Lo primero que nos dice es que tenemos que tener un vehículo dado de alta para asociarlo a la matrícula del vehículo. Nos vamos a nuestro perfil y vamos a crear un vehículo. Eh, tipos de vehículo eh, tenemos, por ejemplo, coches, motos y otros, ¿vale? Para poner otros. Y en todos ellos eh, eh, tenemos tamaño small, medium y large, que será importante luego eh, para relacionarlo con el... El tamaño de la plaza de aparcamiento que queremos. En este caso vamos a crear un coche grande, por ejemplo, que va a ser un Land Rover y 999 XXX de matrícula. Aquí tenemos la tarjeta del coche, lo crearíamos y ya tenemos aquí el coche. vale Si creáramos otro, eh, sería aparecería un carrusel, vamos a poner uno aleatorio para ver un poco eh, esto. ¿vale? Iría cambiando, aparecer el batch de new en, en el que queremos. Y ya podríamos eh, buscar una plaza de aparcamiento. Seleccionaríamos un vehículo, por defecto viene el primero, pero podríamos elegir cualquiera. Y aquí tenemos dos opciones, o la geolocalización, que nos busca en nuestra ubicación actual, o eh, metemos una, una dirección. ¿vale? Aquí podríamos, por ejemplo... Eh, buscar directamente en Barcelona eh, y aquí tenemos eh, aparcamientos en Barcelona. Vamos antes a probar, por ejemplo, qué pasa si metemos una dirección que no existe, en este caso te avisaría de que no existe la dirección. ¿vale? Eh, la la geolocalización lo que haría sería eh, vamos a actualizar aquí Sería pedirnos permiso, en este caso, voy a resetear un momento los permisos, para que veáis que aquí te aparecería eh, el que te pide permisos, si le negamos dice que no nos puede encontrarnos, pero si se lo permitimos nos pondría nuestra ubicación actual. Esta no es mi ubicación actual, ¿vale? Eh, pues lo he sobrescrito para que no aparezca la ubicación en la que estoy ahora. ahora esta es la ubicación de las, de las oficinas de CoreCode. ¿vale? Eh, y una vez tenemos la localización, eh, ponemos aquí, o antes incluso, podremos elegir el número de parkings, de forma que eh, por proximidad eh, vamos añadiendo o quitando parkings. Si tenemos, por ejemplo, estos tres, aquí aparece una tarjetita que está asociada con cada marcador. vale de forma que así y así lo podemos ver y luego podemos eh, ir de uno a otro con este botoncito. Una vez que sabemos qué parking queremos elegir, eh, seleccionamos para ver slots, que simplemente está aquí abajo y es el mismo carrusel que hemos visto antes en la página del, del parking. ¿vale? Eh, este, por ejemplo, tiene tres eh, para de aparcamiento, una pequeña una grande y como vemos, como hemos elegido un coche que es grande, las plazas de aparcamiento, small y medium, nos avisa de que puede ser que nuestro coche no, no entre aquí. ¿Vale? Así que, eh, Pero bueno, aún así vamos a elegir una medium, nos la jugamos, bueno, vamos a elegir esta, que es la, sí, la medium que tiene aquí. Vemos la disponibilidad, vemos que algunos por ejemplo tienen ya reservas para esta semana, vamos a probar esta misma. Y nos lleva a la misma página del, del, eh, del parking slot que hemos visto anteriormente, pero en este caso con el perfil de eh, usuario. En vez de la disponibilidad, aquí nos aparece directamente el periodo en el que queremos elegirlo. Esto es un, es un Date Range Picker. ¿vale? Eh, de Material UI, que como veis no, no tengo licencia pagada, pero es para probar si se permite. Eh, si no metemos nada eh, da fallo, si metemos solo una de las dos fechas da fallo también, ¿vale? Y si, ya selec y si seleccionamos un rango de fechas que contiene eh, fechas no disponibles también te avisa de que el rango de fechas contiene fechas no disponibles, ¿vale? Si seleccionamos, por ejemplo, estos tres días, del 26 al 28, pasamos a la página de eh, pagar, de pagos. La, web, la aplicación tiene integrado eh, Stripe, en pagos con Stripe, en la parte izquierda eh, nos, nos lleva a la página de, de Stripe para pagar, en la parte izquierda tendríamos el precio total y una descripción de lo que estamos comprando, pues eh, tres días de tal a tal, eh, 3 por 6,10, eh, 18,30, ¿vale? Y un mapita del de parking en el que lo estamos haciendo. Aquí procederíamos a pagar con una tarjeta obviamente inventada. Eh, y se tramitaría el pago el pago llegaría y una vez el pago se completa eh, bueno, Stripe manda directamente, bueno directamente, manda a través eh, de un request bin que configura el body eh, de la petición del mailer manda eh, el, un mail de pago New payment en Parquisi y eh, también la aplicación directamente manda que tienes una nueva reserva en Park Easy, ¿vale? En este caso, eh, al owner también le llega una aplicación de que tienes eh, una, una reserva en uno de tus parkings. ¿vale? Esto, esto sale undefined porque cambié una propiedad ayer justo y se me olvidó reconfigurar eh, las acciones de, del mailer pero ahí se aparecería en la dirección del parking. Eh, te lleva a la página de tus reservas, en esta página eh, seleccionas la reserva y bueno, te viene aquí una pequeña descripción, ¿vale? Eh, esto también lo toqué ayer y lo tengo que reconfigurar para que le redonde, pero bueno, te saldría un poco el resumen con el slot que has escogido, el coche que has escogido, con su matrícula y aquí podrías cancelar la reserva o... Eh, irte directamente al parking para ver el, la, la, la dirección completa, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, Y esto sería un poco la aplicación. Eh, respecto al proyecto en sí, pues eh, este sería el redmi de GitHub. ¿vale? Eh, se trata de un monorepo que contiene una, el frontend y el backend. Eh, como he dicho antes, el, el, bueno no lo he dicho exactamente, pero el, el frontend es un, está hecho con NextJS eh, y desplegado en Bercel, el backend está eh, hecho con Fastify y desplegado en Heroku. Bueno, desplegado en Heroku hasta que Heroku deje de ser gratuito, entonces me lo quitarán. Y, y bueno, gestor de paquetes JAN, eh, base de datos Atlas MongoDB. Eh, con también hecho con el Framework React en Nest o cero peticiones con Axios eh, también está el típico Fetch y SWR y eh, Tailwind para estilos y, y bueno eh, este proyecto eh, se pues ha utilizado estos modelos el, el de perfil de usuario, como habéis visto, que se crea automáticamente, eh, lo crea automáticamente a cero nuestro Atlas DB, que el, en la creación del usuario, el modelo de vehículo asociado a cada usuario, el modelo de parking con sus eh, respectivas localizaciones, que es eh, en tipo, estilo GeoJSON, para poder hacer GeoQueries en Among mongodb y que te diga los parkings más cercanos. Eh, He asociado también a un perfil de usuario que es el que lo ha creado el parking, el slot dentro de asociado al parking que como hemos visto tiene tamaño y dificultad de aparcamiento, la identificación, etcétera, y las reservas que van asociadas a un slot, eh, a la persona que lo ha hecho y al vehículo eh, determinado con el que se ha realizado. Estos son los endpoints del backend de Fastify a los que llamamos eh, para eh, recibir los distintos datos de, de la base de datos y están todos securizados con, bueno requieren autenticación eh, eh, mediante MongoDB digo perdona mediante auth eh, 0 y para no exponer el token de AU0 en el frontend eh, lo que hemos usado es el backend de NEXT eh, haciendo una especie de proxy un backend for frontend para añadir eh, a las peticiones eh, ese, ese header que sería el token de autorización. ¿vale? Y luego ese, ese proxy redirecciona, redirecciona la petición que le ha hecho el frontend a eh, este backend de Fastify y una vez recibe la respuesta la vuelve a enviar al frontend. ¿vale? Las tecnologías que ya hemos hablado y bueno, eh, para desarrollos futuros, pues <ríe> a la aplicación... Eh, Todavía le quedan bastantes cosillas que se podrían añadir, por ejemplo, otros tipos de filtros, eh, en vez de solo filtro por distancia que fuera filtro por precio, filtro por tamaño… Eh, por ejemplo, que hubiera una página que fuera un mapa global en el que tú pudieras acercarte y ver eh, en determinado sitio eh, los, eh, los parkings que hubiera. Eh, subir imágenes eh, personalizadas eh, que tú quieras para tu parking o para tu perfil en un, ama un Amazon S3. El, el borrado de usuarios que no está implementado todavía. No hay forma todavía de borrar usuarios, pero se podría hacer fácilmente. Y sobre todo, eh, diseño y artworks. <risa> que, como habéis visto, es muy importante en comparación con la aplicación de mi compañero Nacho que ha presentado antes y que es diseñador gráfico. Eh, y bueno, agradecimientos a todo el equipo de, de CoreCode por todo el apoyo y lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado estos cinco meses que han durado. A mi compañero Nacho por que hemos compartido alegrías y penas en estos cinco meses y bueno. Eh, eh, y a mi chica que estuvo eh, ayer toda la tarde <risa> haciendo parkings y reservando parkings en, en, en la base de datos. Así que nada, esto ha sido mi proyecto y muchas gracias a todos.